como que la, estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde Haciendo que tu tarde se convierta en la mejor tarde de tu vida Solita no estoy, le voy a dar la bienvenida a Andrea Versace del Mundo del Tenis, mi compañera Hola Andre, ¿cómo va? Hola Cari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la gente linda de la Costa Atlántica, de Pinamar? Muerta de frío, Andrea Ay, bueno, acá estamos igual Me imagino Mucho pero... frío, mucho, mucho Pero bueno, acá disfrutando Bueno, Andre trajiste un invitado de lujo Qué lindo sí, hoy una, Exactamente, es una edición especial Saben que yo salgo los lunes eh, Tiene su agenda bastante Así que te lo vamos a agradecer Porque tiene una agenda bastante complicada Pero nos hizo su lugarcito para mí eh, Yo voy a decir un solo dato de él Este años de entrenador de Junior, WTA, ATP y TF. Y no sabes todas las cosas que tenemos para contar. Así que te doy la bienvenida a Luciano Cabello. Lucha adelante. Te Hola, buenas, buenas tardes a todos, a todos los, toda la costa atlántica, que bueno, está en la historia de todos, ¿no? La, la costa atlántica. Tal cual, tal cual, qué lindo esto que nombras. Bueno, Luciano, bienvenida a Radio Mix, un gusto conocerte. Te dejo con André para disfrutar y poder escuchar esta nota. Muchas gracias. mucho vos tenés algo que ver con la costa atlántica. ¿Vos naciste en la costa atlántica o son tus papás que viven en Mar del Plata? No, no nosotros, nosotros tuvimos casa siempre en Mar del Plata y mis veranos fueron siempre en Mar del Plata. O sea, en realidad no eran vacaciones, era vivir en Mar del Plata tres meses y, y 15 días en invierno, un poquito más. Así que tengo bastante ruido de, del viento de Mar del Plata. Bueno, yo bien decía que tenés que no es nada, casi 20 años de coach, de entrenador, de todos los chicos y no conoces absolutamente a todos. Este, ¿Cómo se te ocurrió ser entrenador? no? Porque empezaste chico, ¿qué tenías? ¿20, 21 años? Sí, porque es como que en mi época... Mi época fue un quiebre en, en, en el tenis, digamos. El, el, hasta mi época solamente jugaban profesionales los que eran muy buenos. Y a partir de, de justo mi año, yo soy del año de Chela, de Chela, Sergio Royman y esa cámara de chicos, empezaron a meterse jugadores, a jugar profesionales que no eran los número uno internacionales. Pero fue justo en mi año, yo, fue justo la transformación, fue en mi año. Y bueno. Y, y yo siempre tuve la idea de que el, el único argentino que, que jugaba TP era el uno de Argentina. Entonces, siempre fui como perfilando la idea de, de, que, de que me gustaba enseñar. O sea, yo creo que, que el tenis es una excusa para enseñar. Eh, por supuesto que yo soy fanático de tenis, del tenis como profundo, ¿no? Del tenis que se ve en tele. Eh, pero, pero lo que más me gusta es como el canal para enseñar y aprender. Creo que, que en el tenis encontré una beta que que bueno que era lo que a mí me gustaba, viste que, que vos agarrás un chico y lo vas moldeando, y, y, y, y tuve la suerte de tener muchos chicos, no muchos en cantidad, pero casi todos mis alumnos llegaron a profesionales, entonces es como que... ¿Cómo te puedo decir? Es como, ves todo el proceso de crecimiento, eh, que bueno, que, que, que, que es un poco de todo, ¿no? O sea, son casi, ponele 8, 7 años o más a veces con chicos que, que viste, pasás de todo, desde una enfermedad, desde la muerte de un familiar, de, de, viste, cosas que casi son inevitables porque son mucho tiempo de vida que compartís con los chicos. Entonces... Es, es el, a veces es el costo feo y que, tenés que, que tenés que correr eh, cuando, cuando trabajás con chicos mucho tiempo, ¿no? Claro, vos sabés que era muy importante que vos vengas porque, eh, como vos bien sabés, en la costa eh, se juega mucho tenis, se entrena mucho y eh, nos escuchan este, otros coaches, muchos chicos, muchos papás, este. Eh, y me pareció que tu testimonio, bueno, para mí que sos regroso, era muy importante que, que lo des, este, bueno, vos sabés que los chicos de la costa sufren más frío que todos, lo acaba de decir Karina porque es, es más duro, pero vos sabés que cuando yo voy a la costa, los sábados, los fines de semana, los chicos no faltan, van, pero parece una entrada de un colegio público, o sea, de un colegio es increíble la cantidad como practican. Este, y bueno, yo te quería preguntar un poquitito, que les cuentes, eh, ¿Con quiénes empezaste? ¿Quiénes fueron, digamos, que del circuito que entrenaste y que, bueno, tienen ya una carrera profesional? Y, yo empecé con los chicos que hoy. Mi, mi primera generación de jugadores fueron los chicos que nacieron en el 91. En el tenis es muy común hablar qué es, 90, 91, como por categorías, ¿no? Eh, ahí fue como mi inicio. Eh, en, en Argentina, yo había entrenado a una chica afuera, que después volví de nuevo. Y, y bueno, desde Heller, que fue número uno junior, hasta Tommy Cheverry, ah, sí. ahora eh, Taberna, eh, hablo de chicos más actuales. Eh, bueno, Ana Elena Gronfer, que fue 20 del Mundo, eh, Carla Brusesi, que el otro día saqué unas fotos y... Es toda una vida, porque cada, cada uno... Pasás cuatro o cinco años y en ese, en ese periodo se te congela la vida para dedicársela a ellos. Entonces, es como que vos vivís un poco a través de ellos y aprendés a través de ellos. Eh, Agustín Torre, eh, Franco Agamenone. Eh, bueno, ah, no sé, me voy, a olvidar, me, voy, me voy a olvidar de un montón. Eh, pero bueno, muchos chicos. Yo no tuve muchos alumnos, o sea, en cantidad. Yo siempre tuve pocos y mucho tiempo. Esa fue la particularidad mía. De hecho, yo solamente en un periodo de que trabajé, eh, yo empecé a trabajar cuando era muy chico, había un entrenador mío que era, era como esos entrenadores, viste, parecía, era un entrenador así como aristocrático, que era Alejandro Echagüe, que fue el fundador de la Escuela Nacional. Bueno, él, él fue entrenador mío. Eh, yo hice el curso de profesor con él y, y, y yo fui como su mano derecha muchos años en su estructura de, de clubes, él tenía muchos countries y yo era como su, su mano derecha para manejarlos. Y a mí me, me quedaba corto el, el tema de los countries, ¿viste? era un trabajo que yo ya, ya lo hacía de memoria, lo hacía mientras estaba estudiando, pero bueno, yo siempre le decía, nosotros le decíamos Pisa, porque en el mundo del tenis lo conoce como Pisa, le decía Pisa a mí, este año es el último, le digo, este año es el último porque yo quiero salir al circuito. Y él siempre me decía, me dice, vos sos un león de circo acá. Me dice, pero a mí me sirve que estés. Entonces Dale. todos los años me duplicaba el sueldo. Y eso ah. me, me retenía a, a quedarme. Cuando fue en la definitiva, que casi, que bueno, él falleció antes de que me vaya, pero, pero fue una de las definitivas, él me dice, bueno, si vas a dedicarte a esto, me dice, anda a aprender de los mejores. Y me contactó con tipos en, en distintos lados del mundo para que yo vaya a aprender sistemas de entrenamiento. Entonces... Tuve de primera mano a Boletieri, tuve de primera mano a nicky Pilik en Alemania, tuve de primera mano a Pato Álvarez en España, eh, me faltó me a faltó Australia, que él quería que vaya, pero bueno, falleció antes y no me pudo hacer el contacto. Eh, como ir a los lugares donde están los secretos, y es tal cual, Andrea. Hay ya secretos, o sea, hay secretos y muchos no te los develan, pero si sos medio simpaticón y... Y te los vas ganando, bueno, ahí se va, se va y empezás a trabajar y les trabajas gratis para que ellos te den esa información. O sea, se, se, se da eso y podés agarrar datos que no se aprenden en un curso de profesor. Eh, empezás a, a, a tener como, como la receta desde adentro. ¿Viste? A vos te pueden decir, sí, son 100 gramos de harina, tres huevos, pero. A, a, hay cosas que no se enseñan y que no están no, en ningún claro. libro de tenis que vos puedas aprender. Y bueno, estos viejos sabios, que son todos más o menos de la misma edad, eh, son, muchos no están dispuestos a enseñar, lo cual me llamó la atención, y otros sí están dispuestos a enseñar. Pero bueno, vos suponete, el Pato Álvarez, que es el padre de la escuela española de tenis, que es el Carmol Sistema Español, le compras un helado de frutilla porque no puede comer helado porque es cardíaco entonces, le, viste, medio escondida le compras el helado y, y se pone a hablar de tenis y así te pasa con un montón de, de cosas Bueno, Yo y te, a vos que no te cuesta nada hablar que ya no, te tampoco. como simpaticón ya está, ya te compramos todo te compramos no, todo no. Sí, y sí, aparte es como que en cierto punto los que pasa es que tenés que tener el acceso a en Argentina también los hay eh, claro. A ver, eh, por ahí eh, eh, el Toto Cerúndolo es una persona muy contemporánea, porque uno lo ve muy joven. Pero Recordemos es... que el papá que Toto Cerúndolo es el papá de, de, de Francisco y de, de Juan, de los hermanos Cerúndolo, y también de Connie, que es una de las leonas que de hecho están ahora en Carido entrenando. Ah, mira vos. Pero vos te sentás a hablar con el Toto y te tenés que sentar con una libretita. O sea, la verdad que, que él da información y hay mucha gente así. Yo por ahí no lo conozco, en per, sí en persona, pero nunca hablé con Daniel García, que también es otra eminencia, eh, Pancho Mastelli, eh, Jerry Walter Boer, y acá también nosotros tenemos Totems, por ahí hasta un poquito más grandes que Serúndolo, que pero que son gente que... O sea, a ver... Jerry Walter Wooder trajo el canasto a la Argentina, él antes de eso no existían los canastos para tirar pelotas, entonces imagínate lo que sabe todo de primera mano. O sea, Igual cuando... Lucho, te digo que vos sos un, un hombre de mundo porque has recorrido todo el mundo, de hecho cuando nosotros nos contactamos me acuerdo que tu última parada fue en México, ¿te acordás? Sí. Hace un año cuando, cuando había empezado la pandemia, eh, y además de hacer todo esto que estás contando, que me queda chico en esta columna, porque son muchas las cosas que hiciste, Te recibiste de abogado, estudiaba hasta la par. Y sí, sí. Fue abogado, abogado de la Asociación Argentina de Tenis, ¿verdad? No, de la asociación me encantaría, pero no. Ah, eh, sí, sí. perdón, de perdón. La, de, de la Asociación de Tenis, bueno, eh, después te cuento eso. Eh, <risa> es mucha información. Sí, me recibí de abogado muy chico, eh, y, y bueno, y, y traté de compatibilizarlo, entonces trabajé algo en, en temas de sponsoreo, de manejo de cuentas de sponsoreo, y hago algo de contratos de, de publicidad y eso todavía. Eh, el título está ahí, colgado en, en, en, en mi casa, hago cosas, eh, trabajo con el tenis de abogado, pero, pero bueno, o sea, tendría bueno, diría que es un 80-20... Es un 80% 20, sí, sí, di clases en la facultad y todo, obvio, pero, obvio. pero eh, es un 80-20 tenis, digamos. Sí, como, como entrenador, ¿cuál es la parte, digamos, más complicada? O sea, es que yo lo he invitado muchas veces a Pinamar a Hernán sal que si sí, vos lo conocés, el sí, sí, tenista, que nos eh. trajo a todos el libro de regalo. es mediar, digamos, qué es más difícil? ¿Con los chicos? ¿Con el coach? con los, el tema de los padres, eh, ¿cómo lo manejas eso? Mira, son épocas. Eh, hay épocas donde los padres son camadas, porque el padre, los padres en cierto punto cuando entran al circuito a los 11, 10 años de los chicos y empiezan a, a, a convivir con la fauna, que es el circuito de competencias de Argentina y del mundo, porque es en todos lados igual, yo digo, a veces se van contaminando de malos hábitos. Eh, una vuelta a un, un, en un workshop, un, un coach inglés hacía unos trabajos con padres y chicos, y siempre les decía, eran padres de chicos de 10 años, y decía: Bueno, todos los padres que vienen hoy, a mí me gustaría verlos a los 18 años de los chicos, porque en las categorías de grande no ves a un padre, porque se cansan. El que no se cansa es el entrenador, y los entrenadores, muchas veces, de mucha experiencia lo que hacen es que el padre se queme en las primeras categorías, digamos. No, no quemarse en el sentido, lo que dicen los felistas, estoy quemado. Quemarse literal. Que agarren todas las malas experiencias y que un poco pierdan ese entusiasmo que tienen, que en realidad lo que quiere el papá, como todo papá, es ayudar al hijo. ¿no? Pero yo... Tengo una charla, siempre, eh, doy una charla para papás, y yo siempre digo que esto es un triángulo de tres patas. Es la parte técnica, el jugador y la familia. Si, si la familia no funciona, el jugador es inviable. Entonces, no queda, no queda más remedio que educarnos los tres juntos. Claro. O sea, es que Está buenísimo lo que estás diciendo porque hay muchos papás que están escuchando. De chicos que están en este momento entrenando, o jugando, o no, como decimos no llegan a ser número uno, pero igual practican este deporte, y bueno, o sea, yo a veces a mí me pasó también como mamá, que la primera vez, también están los coaches que te venden, que vas a tener a Del Potro, y está el que realmente te muestra la realidad, como en tu caso, que me parece muy bien, y es que espero que todos los papás que están escuchando puedan tomar este consejo, que está muy bien, este, y bueno, igual vamos a decir que si te quieren contactar o cualquier cosa, lo pueden hacer a través de tu Instagram, que está en, en, en, acá en el Mix Magazine, que es a, a Cabello, simplemente Cabello. Sí, sí, sí, sí, por, igual me, me, me buscan por todos lados. viste que Igual, aparezco? escuchame Lucho, aparte ahora tenés un protagonismo realmente, porque aparece un loco como un loco con que lo quiero un montón, como Diego Amun, y de vuelta apareces en Hablemos de Tenis, una parte que cuando no estás, todo el mundo te está pidiendo, escribís unas notas alucinantes y muy interesantes, ¿cómo, cómo te sentís esta, esta nueva incorporación? Eh, ¿No querés que te llamen periodista, pero sí que te llamen, que, que sos parte del equipo? Contame. Hey, fue una locura de pandemia, o sea, eh, yo soy muy inquieto, o sea, a mí me gusta, me gusta estar muchas horas en la cancha, y cuando no las tengo, empiezo a caminar alrededor de la mesa como un loco. Entonces, un, ahí yo dije, Diego, tenemos que hacer algo, no podemos estar así mucho tiempo, esto va para largo. Y, y bueno, y empezamos a hacer los, los vivos esos de Instagram, eh, después se, se, se armó Hablemos de Tenis, y ahora está creciendo de una forma que, que, que nos obliga un poco a ser eh, más, más profesionales. no eh, Porque, bueno, lo hacemos tipo joda. ¿viste? De hecho yo no soy, el, no soy el que hago Hablemos de Tenis. O sea, yo soy bastante mucho más serio de lo que hago ahí. Que hacemos como si fuese un personaje. Y, y bueno... También me agarró en un periodo donde yo no tenía jugadores, porque con la pandemia perdimos los sponsors y, y los jugadores no pudieron viajar. Entonces, bueno, un poco ya estaba más liberado a hablar sin estar atado a nadie, porque si, si, si vos estás atado a un jugador, ya hay cosas que no podés decir. Eh, tenés que poner otra postura también. Eh, yo no soy uno de los entrenadores más, más divertidos del circuito, todo el mundo lo sabe pero yo soy como así, soy, soy demasiado recto para muchas cosas y, y siempre cuando a un jugador le pasa algo y está cerca mío, me viene a preguntar a mí porque yo tengo la curita, tengo el remedio, tengo el coso, y a mí me gusta un poco esa... Protección. Sí, y como es ese, esa asistencia. Yo, yo tuve suerte, bueno, de hecho, el primer torneo que fui fue con el, con el hijo de del Gato Chousa, de Hernán, ganamos, Ay, nos, bueno, ganamos el ganamos el primer, el primer torneo que se hacía nacional por equipos de sub-10 con él. Que la pasamos súper bien, súper bien. Y, y bueno, y un poco cuando vos vas de delegado de Argentina o, o sos delegado de un grupo, Nunca, dejés, nunca dejás de ser un poquito el entrenador de ese chico toda la vida. Aunque no seas el entrenador. Porque yo en, esa, en esos grupos tenía Heller, tenía otro chico que llamaba Palacio que jugaba muy bien. Y, pero nunca, nunca dejé de tener el cariño por Fran el lo que estaba en ese grupo. Y me acuerdo que era chiquito y, y no podía dormir sin la luz prendida. O sea, te empezás a acordar de todas las cosas que pasaron y cada vez que te ves. Volvés a ese momento. Eh, por supuesto que después lo ves de grande también. Pero, pero vos tenés como una obligación de, de resguardo. ¿Me entendés? A, a todo nivel. Cuando en algún momento esos chicos pasaron por vos. Y por mí pasó Fede Coria, eh, el Topo Londero. Eh, no como entrenador, sino muchas veces como capitán de equipos. Eh, Algunos le o sea, haces algún... Están escuchando los oyentes los nombres que están, o sea, mencionando, o sea, estamos hablando de los mejores jugadores que tenemos en Argentina. Y realmente me imagino lo que debe pasar en tu mente cuando, por ejemplo, te acordás de que tenía miedo a la luz, de que te dolía la panza, y tantas anécdotas que has contado que no nos alcanzaría todo el día, y que yo la sé, pero bueno, te vamos a invitar otra vez. Este, porque realmente Lucho, como vos decís no soy más simpático pero evidentemente eh, siempre con tu contención con tu forma de ser como entrenadora ha logrado todo lo que ha logrado yo te voy a hacer las dos últimas preguntas porque sé que bueno tenías un ratito para nosotros y una de ellas vamos a tocar un solo tema de actualidad que es, digamos el que más eh, digamos resonó ayer que fue uno en la caída de Roger eh, en la primera ronda con Aliasime y, el, y, este, y el, el, el anuncio de Rafael Nadal, el no participar en Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos. ¿Qué opinas al respecto? Lo de Nadal, yo sabía que no iba a jugar. No sé si era un presentimiento, ya me. Eh, creo que, que, que lo sabía de antes, de antemano, ya lo sabía. Eh, Indudablemente debe tener algún problema físico serio porque creo que no se hubiese retirado de Wimbledon. Hoy Wimbledon, para Nadal, no tengo que Roland Garros, pero tranquilamente es un torneo que le es más favorable que Australia y el US Open, para mí. Eh, y lo de Federer, eh, a ver, cuando uno habla de Federer pierde como... Lo, des lo deshumanizamos a Federer, ¿viste? pensamos que es una estatua de mármol, que el tipo tiene que jugar al tenis y tiene que jugar siempre bien. Y es un hombre como todos los hombres y posiblemente ¿viste? tenga problemas como todos los hombres. Algunos los podrá solucionar con las facilidades que tiene y otros no. Eh, es papá, tiene cuatro hijos, no sé cuántos hijos tiene y tiene una operación encima, eh, o dos cirugías, no sé si ya tiene. A ver, es normal que pase esto, Andrea, no es anormal. Lo que pasa es que la gente está tan ansiosa y le pide al ídolo cosas extraordinarias todo el tiempo, y el, el ídolo está de vuelta. Desgraciadamente, nos gusta o no, y bueno y hay que saber comprender eso, y, hay, y no hay que perder la perspectiva de lo que Federer fue para, para no dejarlo de de apreciar, ¿no? Eh, algunos, no claro. algunos dicen, bueno, yo no lo quiero ver así y también es legítimo, pero bueno, cada vez que Fer va a estar dentro de una cancha, vas a tener 20 grandes lamas dentro de una cancha y eso no se lo va a poder sacar nadie. Yo a preguntar algo, que vamos a salir un ratito de todo, viste, el hablemos de tenis y todo, cabrón, yo quiero hacer una pregunta yo. ¿Cuál es vamos. tu jugador favorito? ¿Cuál es tu jugador favorito? ¿Cuál puede que decís? Es mi jugador. No, no, no, no te puede? lo digo, lo tengo, lo tengo súper claro. O sea, eh, el, el jugador que me mueve el piso es Sabatini. O sea, mi generación es hija de Sabatini. Eh, yo una vuelta yo no la conozco a Sabatini en persona, conozco a todo el séquito. O sea, soy amigo de Palito Fidalgo, soy amigo de Flor Labat, eh, comparto torneos con... Eh, Inego Rochatei, soy muy amigo de Majo Gaidano o sea todo lo que hay eh, de, de, la gente querida que le mandamos un beso a todos Sí, to, todo, lo que rode, todo lo que rodea a Sabatini lo conozco mucho eh, Osete, eh, pero no la conozco a ella tuve oportunidades de ir a cumpleaños y no quise ir o sea no quise ir por el impacto por ahí que no, yo no soy mucho lulo pero por el impacto que me hubiese ocasionado eh, y yo, yo una vuelta escribí una cosa y dije, Sabatini estaba conectada con el alma de cada uno sin wifi O sea, era la única jugadora, por lo menos a mí, que te transmitía lo que ella sentía. O sea, sentías cuando tenía miedo, sentías cuando estaba en ese día iluminada, sentías cuando no tenía ganas de jugar. Y yo no sé cuántos jugadores hay que te puedan transmitir sentimientos. Vilas? Es, es que Vilas no lo vi jugar. Para mí ah. Vilas es un fenómeno social. Y, y todo, cada vez que yo lo veo a Vilas en televisión, me quedo horas escuchando una entrevista, porque es lo que te hablábamos al principio. El tipo es un sabio. Y que, el tipo, ¿viste en el documental de Vilas que hizo Eduardo? Que mostró ah, con, una cosa... Eh, con Gastón Gaudio. Eh, no, no, no. El lo, eh, ah, no, no, no. no, no. El que, el la, la serie de la serie Netflix. Sí, sí, que él muestra un dibujo que Vilas había hecho como un divague del de alma de una cancha, por eso él no tenía que pasar por ciertos lados. Eh, a ver, es un tipo que está completamente loco, pero viste, es como que la humanidad está hecha por locos y disfrutada por los cuerdos. Entonces, bienvenido, sea, bienvenido sea el loco, pero. A ver, yo te puedo, te puedo decir Sabatini y Agassi, yo leo el libro de Agassi y en cada momento del libro yo sé qué estoy haciendo en mi vida en ese momento. O yeah. sea, vos me decís, bueno, cuando Agassi ganó Wimbledon, yo estaba en tal lado y en tal lado. Cuando Agassi ganó tal cosa, o cuando se separó... O, cuando, o sea, los, los hitos de la vida de ellos, deportivos, muchas veces tienen un impacto directo en lo que vos estabas haciendo en ese momento. Entonces es como, como que te fijan una cocarda en cada lugar, ¿viste? Claro, totalmente. Por eso, por totalmente. eso lo, lo, los, los tenés como muy, muy a la mano. En algún momento a Sabatini la voy a conocer, no sé sí. qué pasará, porque todos Pará. me cargan, ¿viste? Flor Laval me dice, pero sos un tarado, me dice. O sea, bueno, no importa. Pero la, algún... la tenés, pero te la tenés a... que conocer. En algún momento pasará... Pero, pero bueno... Eh, sí, lo como, tenés que hacer, Lucho. Lo tenés cuando, que hacer. Cu cuando no puedo dormir, veo video de Sabatini. Bueno, creo que con eso decís todo. escúchame Lucho. Eh, bueno, lo que mencionamos antes, que yo lo menciono todos los programas, es el, el documental de Eduardo Pupo, que está en la plataforma de Netflix, será lo que deba hacer, o no será nada. Igual bueno, yo ya hice un programa especial, saben que es por el reconocimiento del puesto número uno de Vilas. Y el otro que yo voy a recomendar, que también lo hizo Pupo, que es este Roland, Garros, Roland Garros, creo que fue por la marca de automóviles Sí, sí, eh. One Day. Creo que One, se day llama. One Day, con Gastón Gaudio, que también es muy buen. Yo, lo, lo, eso lo puedes ver por YouTube, lo, también lo vamos a recomendar. Y bueno, y por último te voy a pedir primero agradecerte, la verdad que yo seguiría hablando con vos, pero bueno, tenemos un tiempo en esta columna. Eh, que me des que ya que los chicos te están escuchando y vos sos un coach al cual yo admiro y, de, y bueno, que les des un consejo a todos estos chicos que están entrenando en la costa atlántica y que bueno ¿qué, ¿qué le da el consejo le das vos como coach a ellos? Primero le voy a dar un consejo a los padres y después a los chicos Dale, eh, también. A mí me gusta me gustó Para el papá te diría que dejen que el tenis sea el espacio del chico yo creo que yo juego al tenis porque mi papá era jugador de fútbol y nunca quiso que yo juega al fútbol. Entonces Bien. eso hizo que el tenis sea mío, 100% mío. Eh, creo que los amigos del chico son del chico y no del padre. El club es del chico y no del padre. Eh, y que el padre es importantísimo en, en, en la evolución del chico como jugador de tenis Amateur o profesional, porque el jugador de tenis no es profesional, es jugador de tenis. Puede ser un jugador de club o puede ser un jugador profesional y vale lo mismo. O sea, hay que desmitificar un poco eso. Entonces eso por un lado, por el lado de los papás. Y para los chicos, yo creo que Argentina, entre algunos errores que tenemos nosotros, eh, ah, bueno. nosotros, te, nosotros favorecemos mucho lo, lo pasional pero creo que en Argentina está muy mal visto ser un obsesivo. Eh, como, pero no la obsesión en el mal sentido, porque la sí. obsesión también es perfección. Entonces, buscar eso desde muy chico te hace que vos, en cierto punto, seas muy completo para después desarrollarte en otras áreas. Si el tenis es el canal que despierta la pasión del chico, bienvenido sea. Porque eso le va a dar un montón de herramientas para el día de mañana que encuentre otra pasión, puede usar ese mismo mecanismo. Entonces, si el chico va a entrenar dos horas y se queda una hora en el frontón, o va a entrenar una hora y se queda dos horas en el frontón, déjenlo. No le va a hacer mal. O sea, eso lo que están generando es que el chico sea perfeccionista. Y por ahí vamos a tener una camada de chicos, porque los chicos de juegan al tenis son espectaculares, Andrea. O sea, sí, sí. más allá de alguna que otra excepción, generalmente son chicos que tienen mucha capacidad de trabajo, que son muy ordenados. El tenis es un deporte muy sistemático, que tiene muchas horas de aprendizaje para poder jugar. O sea, que si se bancaron eso... Eh, así que bienvenido sea... De que, que, que le den. O sea, que si están una hora y quieren estar mil, estén mil. Y, te, y si y tienen que jugar con un hombre grande, jueguen. Y, y si tienen que jugar con una mujer que no tiene nadie con quien jugar, jueguen. O sea, jugar no es entrenar, es jugar. Entonces, Muy bien. Muy bien. Eh, ahí está el punto. O sea, cuanto, cuanto más horas acumulen van a generar un sistema de entrenamiento mental que el día de mañana, cuando estén enfrente y tengan que dar un parcial, yo a mí siempre me explicaban, ¿por qué vos no te pones nervioso para los parciales? Yo cuando daba era muy frío. Y yo digo, porque es el 10% de los nervios que yo sentía al momento de entrar a una cancha un torneo. Para mí esto no es nervios, No, no son nervios, digamos. Más. Eh, otro gran consejo que estás dando es entrenen pero estudien, no dejen de estudiar. No, eso es elemental. elemental. O sea, un, un jugador sin formación académica es un jugador limitado. Cari, te dije que lo iba a traer a Lucho, que para mí es un distinto, es un grosso. No sé uh -huh. si vos le querés preguntar algo más. No, la verdad que estaba escuchando este pelota, pelota, raqueta, raqueta, como siempre decimos, este ping-pong que hicieron, la verdad que maravilloso, un gusto... En conocerte y me quedo no con, con esta última reflexión para los chicos que me parece genial, y para los padres más que nada, como hiciste vos hincapié, eh, Luciano, para los padres, ¿no? Eh, la verdad que es fundamental dejar ser a los chicos. Y, y me encanta. Sí, un día hablamos de los padres, tengo. O sea, un montón, me me gustó esta parte. Escribí, escribí mucho, para, escribí cosas para, para el rol de los padres y todo, pero lo cierto es que para que haya un tenista, como para que haya un ingeniero, sí. tiene que haber una familia atrás. O sea, nadie logra una meta extraordinaria sin invertir. Invertir no es económico, es invertir tiempo, es invertir entusiasmo, es invertir un montón de cosas. Y esto es exactamente lo mismo. Entonces, no hay que pensar como papá que yo mando a mi hijo a jugar al tenis para que sea profesional. Vos mandás a tu hijo a tenis para que tenga un canal que le sirva para poderse desenvolver en la vida. Ese es el punto. Si es profesional, es una salida del tenis. En el tenis hay muchas salidas que te llevan a estudiar una carrera universitaria, que te llevan a poder vivir de la enseñanza, que te llevan un montón de lados, a conocer gente por el tenis que te vincula laboralmente. Así que hay que pensarlo de ese lado. Pensar una única salida cuando hay tantas es un error. Tal cual. Bueno, queda el compromiso, Andrea, para hablar de los padres que me parece fundamental. Yo los veo detrás de las canchas siempre, que hacen desastre con los chicos, alentándolo de una manera tan exigente que me parece buenísimo para la próxima hablar un poquito más de los padres. Chicos, claro, muchísimas no. gracias. Eh. Gracias. No, por favor. Eh, Luciano, un placer. No, muchas gracias bueno, a ustedes mucho, y. Eh. Yo quiero en lo personal agradecerte, eh, quiero de contarle a la gente, a los oyentes, que te vamos a volver a invitar, como dijimos con Karina, que además te pueden ver por YouTube, los martes, jueves y domingos a las 20 horas, porque es parte del panel de Hablemos de Tenis, conducido por Diego Amul, que tenés un sector que se llama Doctor Cabeiro, que estamos esperando el próximo capítulo. Sí, que no va a salir a hoy porque fue a Argentina, pero no, no sé cuándo wow. va a salir, pero wow. es, es, vamos a hacer... Eh... Ahora el próximo capítulo ya más de, de tácticas. Hay, hay, hay capítulos que son de más de equipamiento, otros de tácticas. Vamos a ir mezclando. Y que además, este, bueno, te están, este, te pueden seguir por las redes sociales y bueno, este.. Eh, la Ay, verdad es que, es que es yo te, te vuelvo a agradecer, un placer tenerte. Te vamos a enviar un saludo a toda esta gente que mencionamos, Chousa, Sabatini, Majo Gaidano, toda gente querida que tenemos en común y que realmente, nada, eh, es admirable lo que haces. Y bueno, tenés que escribir un libro, pues ya tenés libros escritos, ¿no? No, pero tengo uno que ah. voy a empezar a escribir con la pandemia, y que se llama Manual para Entrenadores. Y bueno, todavía lo tengo ahí Necesito a alguien que me empuje un poco Para empezar a escribirlo Yo te empujo, yo te empujo, dale, yo te lo promociono Vamos, vamos que, te, que no, no, no dejes de no escribir porque realmente va a ser Una biblia para el tenis Mucho, bueno, muchas gracias muchísimas gracias Gracias por este por haber participado Y bueno eh, Te vamos a convocar otra vez y Gracias, gracias Gracias y sí, ahí a toda la gente Que el agua de mar le llega a la piel Ahí, saludos Gracias. Espero que lo hayas pasado bien y que te se hayas sentido cómodo también. Sí, sí, muy cómodo. Muchas gracias, chicas. Gracias, Lucho. Ah, con nosotros, Luciano Cabeiro. Gracias, muchas gracias. Cari, me despido yo también. Hasta luego, André. Gracias Hasta por gracias. esta entrevista. Besote. Chao. Ya los escuchaste, ya los viste. Seguí en el magazine en la tarde del mixeado de la radio. Ya venimos.